Vio, él era muy. Eh, era un compañero más. Si teníamos que ir al laguito, nos acompañaba al lago, a los chicos estaba siempre con ellos. Eh, es inexplicable lo que era él. Eh, era una persona, no era un animal, era una persona. El hogar de él, durante más de cinco años, fue en la estación de servicio. Rubio, un perrito que, bueno, cayó como todo perro perdido, cayó acá. Se tomó esa estación como su hogar. Al principio muchos no querían el tema de perritos acá por un tema de, de los autos que entran y salen, los camiones, y era como un tema peligroso. Y, y lo, bueno, lo llevan a un lugar que lo dejan en Las Toninas, que una señora lo, lo, lo quiso. Eh, cuestión, se ve que el perrito amaba tanto acá, o no sé las vueltas cómo fue, pero a los cuatro o cinco días el perrito vuelve a caer acá en la acción y ahí fue cuando ya se adopta, digamos, ¿no? Y él siempre se acostaba acá en el medio, acá en el medio, como pareciendo yo voy a recibir algo, ya si tenías que entrar o algo, hacías así porque él se paraba Te entendía todo, a veces ni siquiera le tenías que hablarle, ya con solo mirarlo y hacerle. Correte ahí que va a entrar un coche, porque él por ahí se acostaba también en el medio GNC al costado de la Nasta, estaba con los chicos. Y él los acompañaba en la oscuridad, o de día, siempre él estaba con, con todos nosotros. Cuando yo estaba cruzando la ruta, que ya estaba entrando, ella estaba parada, esperándome, y venía a la parte, toda estaba a la entrada, conmigo al lado. Pues acá tenemos una laguna que está acá nomás, es el fondo, y a él le encantaba también la laguna, él miraba, no se metía al agua. Pero le encantaba ir para allá, se acostaba, tomaba sol, se quedaba un buen rato, después regresaba. Había mucha gente acá, clientes, que compraban acá adentro en el kiosco bizcochitos agridulces o salados que sabían que a él le gustaba y se lo, se lo daban y al rubio se lo daban en la boca y él los recibía lo más bien. Era feliz con, con pequeñas cosas, con darle una galletita. bueno, terminamos de comer una caricia, un lenguetazo como él acostumbraba a darme y yo me iba y él se quedaba, porque era su casa. Por ahí yo estaba muy atareada y no le daba bolillas, se me paraba en la puerta de la entrada y me miraba o perrascaba la puerta. Con la pata le hacía así, le rasqueteaba como diciendo, me vas a dar una media luna y Vanessa por supuesto le daba media luna, se... era como un rey. Siempre, dando la bienvenida y acompañándote al auto cuando te subías, que te ibas hasta el otro día que sabía que uno llegaba. La gente que no lo conocía, ya con solo verlo, ya se encariñaban con él. Eso era lo que era Rubio, un compañero. Tenía eh, el cariño de cientos de padres, porque cada uno que iba era, era un padre para él. Todos lo querían a Rubio. Es, un, es el tarrito, digamos, de la costa, ¿no? Bueno, había quien que no lo conociera. siempre acostado en el porche. El hombre vino a cargar combustible y empezó a mirarlo y a llamarlo. Vení, vení. Ya entró agresivo. El perro nada. Lo miraba nomás. Nada, nada. En cuanto medio se ve que se le, se le acerca a él hasta el porche donde está y el perro, digamos como que no hicimos nada, se ataja como diciendo que me va a hacer porque yo creo que lo palpitó. Lamentablemente cuando se le acerca a llamarlo el perro se asusta, da toda la vuelta por atrás y lamentablemente se metió acá, que es un baño chiquito, pensando que ahí va a estar seguro. Ahí saca una soga de la camioneta, medio como que la horca, lo lleva arrastrando y lo sube a la camioneta y cierra la lona. Se regresa y ahí le dice a mi compañero, si tengo un arma en este momento te lo mato, no sé qué. Este le contestó así. En eso me vas a enseñar a los chicos en qué camioneta iban, me le salgo, me le cruzo. Le digo, ¿dónde llevas a Rubio? Me dice, ¿lo llevo o no? Se dice, mirá, dice cómo me, me mordió. Digo, pero no te hizo nada. Mientras llamo por teléfono a mi marido, veo las luces que frenan más o menos estas inmediaciones y es donde él arranca la... la policía. Esta marca que ven en la calle es la sangre del perro. Ahora ese hombre, Adrián Rodríguez, está siendo juzgado porque la justicia entiende que lo llevó por este camino, lo arrastró de manera salvaje y lo mató. No, a un extremo del cuello arrastrando a Rubio más de 2 kilómetros haciendo zig para provocarle mayores daños al perro en el conocido circuito Triángulo de del Tuyo. ¿Quién lo mató? ¿El Espíritu Santo? No, no, al perro? ¿Y no el rastro lo de la ruta? Lo arrastró desde la estación todo el circuito, cabezón aparte lo arrastró haciendo zig zag chicos, chicos, me lo tengo que llevar a su... Sí, ¿Quién porque... me ataca? ¿Es un loco de mierda? ¡Asesino! ¿Asesino? Ahí? ¡Asesino! ¡Asesino! Justicia por Rubio, eso es lo que reclaman quienes están ¿De en este momento. Rubio Pide que se aplique la ley para condenar a esta persona. Hoy específicamente estamos pidiendo que la ley del maltrato animal 14.346 se modifique. Que haya una ley tenga mayores castigos para los asesinos. ¡Asesino! Tengo 78 años, pero si pudiera agarrarlo en las patas, atarlo en una camioneta y hacerle lo que le hizo a Rubio, por Dios, mis hijos, mis nietos, mis nietos, que lo hago aunque pase 100 años presa. ¿Cuál es la pena que le corresponde a una persona que hace una cosa como esta? Los animales tienen el mismo derecho, para mi forma de ver, que las personas. Eso que hizo es una atrocidad. Eh, no es justo que los animales... Eh, no importa el mo motivo que sea, no tienen la culpa de, de nada ni, ni de los problemas que hay entre las personas. Gente como esta está suelta a la calle todos los días. Y hoy mató un perro, asesinó un perro. Mañana puede asesinar un chico. Acá vas a hacer una denuncia y te dicen es un animal. El día que le pase a una persona vemos y los casos siguen pasando y no se resuelven. Los animales sienten, sufren y nosotros somos sus voces. ¡Rubio! ¡Rubio! ¡Rubio! ¡Rubio! ¡Rubio! es una perrita que hace ocho meses que vino, ¿no? Van acá a la estación también. Es una perrita buena, se lleva bien con perros, con chicos, con adultos. una perrita guardiana, que entiende todo, educada. Es una perrita, lamentablemente, que todavía no tiene un hogar. O Está sea, con solo las miradas de las lo buenas que... Y bueno, nos encantaría que sí, que si la adopte a alguna familia, que la sepamos que la cuide. Bienvenido bien, sea, ¿eh? Hoy vengo a hablar a todos del maltrato animal Cosa que gente quiere detener y a otra le da igual Y es que no puedo ni pensar cómo siguen habiendo casos de romper la confianza de un animal en mil pedazos Un deshonre, pegar a tu perro no tiene nombre Nunca dejará de ser el mejor amigo del hombre Casos de abandonos en la calle para no mantenerlos Por mucho que les hacemos nunca dejan de querernos Desde pequeños piensan que estará muy bien contigo Hasta que llega algún idiota y los maltrata sin motivo aunque sean inofensivos pueden volverse agresivos y les para hacerse chulito con sus amigos subnormales que se graban matando animales y se creen graciosos por subir los vídeos a redes sociales no entiendo como a la gente no le pasa por la mente que llevan a la muerte a ser vivo normal y corriente y que se pongan por una vez en ese lugar y que tengan todos que soportar la carga que conlleva ver bien la realidad